Salsa de mango. Necesitamos chiles serranos asados, un ajo asado, cebolla asada, mango manila pelado y cilantro. Vamos a licuar todo con agua, un poco de aceite de olivo y sal. Y eso es todo.